El caso de Roswell es uno de los incidentes más famosos y controvertidos en la historia de los encuentros extraterrestres. En julio de 1947, un objeto no identificado se estrelló cerca de la ciudad de Roswell, Nuevo México. A continuación, se presentan los antecedentes del incidente, las diferentes teorías que se han propuesto y la evidencia que las respalda. Antecedentes. El 8 de julio de 1947, William Mac Brassel, un granjero local, descubrió escombros en su propiedad cerca de Roswell. Los escombros parecían ser de un objeto volador no identificado, OVNI, lo que llevó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, a enviar a sus investigadores para examinar el sitio del accidente. El general Roger Ramey, comandante de la octava Fuerza Aérea, anunció que habían recuperado los restos de un globo meteorológico. Esta explicación fue aceptada por el público y la prensa en ese momento. Sin embargo, en las décadas siguientes, surgieron teorías de que el incidente de Roswell fue el resultado de un encuentro con vida extraterrestre. Según estas teorías, los escombros recuperados eran parte de una nave espacial extraterrestre que se estrelló en la Tierra. Algunos teóricos incluso sugieren que los cuerpos de seres extraterrestres fueron recuperados del sitio del accidente. Hipótesis extraterrestres. Hay varias teorías sobre lo que realmente sucedió en Roswell en 1947. Uno de los relatos más populares es el de un ovni que se estrelló en la Tierra y que fue recuperado por el gobierno de los Estados Unidos. Según esta teoría, la USAF encontró restos de tecnología avanzada y cuerpos de seres extraterrestres en el sitio del accidente. Se cree que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido esta información en secreto durante décadas. Otra teoría sugiere que el incidente de Roswell fue el resultado de un experimento militar secreto. Según esta teoría, el gobierno de los Estados Unidos estaba probando un avión secreto conocido como el Proyecto Mogul en el área de Roswell. El Proyecto Mogul era un programa de espionaje de la Guerra Fría diseñado para detectar pruebas de pruebas nucleares soviéticas a través de globos de alta altitud equipados con micrófonos. Se cree que los escombros recuperados en Roswell eran parte de un globo de este tipo. La explicación oficial de la USAF. La USAF finalmente lanzó un informe, en 1994, en el que declaró que el incidente de Roswell fue el resultado del proyecto Mogul. Según la USAF, los escombros recuperados en Roswell eran parte de un globo de alta altitud que se había estrellado. La USAF también explicó que los cuerpos recuperados en el sitio del accidente eran muñecos de prueba usados en los experimentos del proyecto Mogul. Sin embargo, la explicación de la USAF no ha sido aceptada por todos. Muchos creen que el gobierno de los Estados Unidos ha estado ocultando la verdad sobre el incidente de Roswell y que la explicación oficial es solo una tapadera para ocultar la verdad sobre la existencia de vida extraterrestre. Además, hay muchas inconsistencias en la explicación oficial de la USAF que alimentan estas teorías de conspiración. Por ejemplo. Los escombros recuperados en Roswell fueron inicialmente enviados a la base aérea de WRIGHT-PATTERSON Paterson en Oyo. Sin embargo, los informes posteriores de la USAF afirmaron que los escombros fueron llevados a la base aérea de Fort Worth en Texas. Además, algunos testigos presenciales han declarado haber visto cuerpos de seres extraterrestres en el sitio del accidente, lo que contradice la explicación de la USAF de que los cuerpos eran muñecos de prueba evidencia. Hay varias pruebas que se han presentado en apoyo de la teoría extraterrestre del incidente de Roswell. Una de las pruebas más convincentes es el testimonio de testigos presenciales que afirmaron haber visto cuerpos de seres extraterrestres en el sitio del accidente. Uno de estos testigos, el sargento mayor Jesse Marcel, afirmó haber manipulado los escombros recuperados en Roswell y haber visto materiales que no eran de este mundo. Otro testigo, Glenn Dennis, afirmó haber visto cuerpos de seres extraterrestres en la base aérea de Roswell. Además, ha habido informes de que la USAF ha mantenido en secreto documentos relacionados con el incidente de Roswell. En 2019, la USAF lanzó una versión revisada de su informe de 1994 sobre el incidente de Roswell. El informe incluyó una lista de testigos presenciales y documentos relacionados con el incidente de Roswell que habían sido previamente clasificados. Sin embargo, muchos creen que todavía hay información que el gobierno de los Estados Unidos no ha revelado sobre el incidente de Roswell. Avance tecnológico a partir del caso Rosuel. Desde que ocurrió el incidente de Roswell en 1947, ha habido una gran cantidad de avances tecnológicos en el mundo, si bien no se puede afirmar con certeza que todos estos avances son el resultado directo de la tecnología extraterrestre recuperada en Roswell. Ha habido muchas coincidencias notables entre los avances tecnológicos y la tecnología que se cree que estaba en posesión del gobierno de los Estados Unidos después del incidente. Una de las coincidencias más notables es el desarrollo de la tecnología de los circuitos integrados. Los circuitos integrados son la base de la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, desde teléfonos inteligentes hasta computadoras portátiles. Se cree que la tecnología de los circuitos integrados fue desarrollada en los años 50 y 60 por empresas de tecnología que trabajaban en proyectos del gobierno de los Estados Unidos. Esto coincide con el momento en que se cree que la tecnología extraterrestre recuperada en Roswell fue estudiada por el gobierno de los Estados Unidos. Otra coincidencia notable es el desarrollo de la tecnología de fibra óptica. La fibra óptica es un método de transmisión de datos que utiliza cables de fibra óptica en lugar de cables eléctricos. La tecnología de la fibra óptica fue desarrollada en la década de 1960. Poco después del incidente de Roswell, se cree que el gobierno de los Estados Unidos pudo haber utilizado la tecnología de los extraterrestres para desarrollar esta tecnología. La tecnología de los microchips también es una coincidencia notable. Los microchips son dispositivos que contienen millones de transistores y se utilizan en una variedad de dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta aviones.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 El desarrollo de la tecnología de materiales compuestos también es una coincidencia notable. Los materiales compuestos son materiales hechos de dos o más materiales diferentes y se utilizan en la fabricación de una amplia variedad de productos, desde automóviles hasta aviones.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 hay otras tecnologías que se han desarrollado desde el incidente de Roswell que también tienen similitudes con la tecnología extraterrestre que supuestamente fue recuperada. Algunas de estas tecnologías incluyen la tecnología de hologramas, la tecnología de propulsión electromagnética y la tecnología de materiales superconductores. Hay muchas coincidencias notables entre los avances tecnológicos que se han producido desde el incidente de Roswell y la tecnología extraterrestre que se cree que el gobierno de los Estados Unidos ha recuperado. Si bien es difícil afirmar con certeza que todos estos avances son el resultado directo de la tecnología extraterrestre, es interesante notar que muchos de estos avances tecnológicos se produjeron en la misma época en que se cree que se estaba estudiando la tecnología extraterrestre recuperada en Roswell. Algunos críticos argumentan que estas coincidencias podrían ser simplemente una coincidencia o el resultado de la investigación y el desarrollo normales que se llevan a cabo en la industria tecnológica. Sin embargo, la posibilidad de que la tecnología extraterrestre haya influido en el desarrollo de la tecnología humana sigue siendo una teoría intrigante y fascinante. Independientemente de si la tecnología extraterrestre tuvo un papel directo en el avance de la tecnología humana, es indudable que los avances tecnológicos que hemos visto desde el incidente de Roswell han tenido un gran impacto en la sociedad humana. Estas tecnologías han cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos entre nosotros, y han transformado el mundo en el que vivimos de una manera que probablemente nunca hubiéramos imaginado hace unos pocos años. Por lo tanto, el caso de Roswell y las teorías asociadas con él han inspirado una fascinación duradera en todo el mundo y han llevado a muchas discusiones e investigaciones. A pesar de que muchas personas siguen siendo escépticas sobre la existencia de vida extraterrestre y la tecnología extraterrestre, la posibilidad de que exista vida en otros planetas y de que podamos aprender de ella sigue siendo un tema emocionante para la ciencia y la sociedad en general. En conclusión, el caso de Roswell ha sido y sigue siendo uno de los eventos más influyentes y controvertidos en la historia de los ovnis y la ufología. Si bien todavía no hay una respuesta definitiva sobre lo que realmente sucedió en Roswell en 1947, los avistamientos y las teorías asociadas con el incidente han llevado a un gran interés y discusión sobre la posibilidad de vida extraterrestre y tecnología avanzada. Los avances tecnológicos que hemos visto en las últimas décadas han sido asombrosos, y muchos argumentan que estos avances están relacionados con la posible tecnología extraterrestre que se habría recuperado en Roswell. Desde la tecnología informática hasta la energía renovable y la exploración espacial, la influencia de posibles tecnologías extraterrestres en la tecnología humana sigue siendo un tema fascinante y especulativo. En última instancia, la verdad detrás del caso de Roswell puede seguir siendo un misterio, pero la posibilidad de vida extraterrestre y tecnología avanzada sigue siendo un tema emocionante y prometedor para la ciencia y la sociedad.